Oye SJ, probado los nuevos cereales, lo cuento, son muy ricos, quedan pocos en la tienda. Mierda, tengo que encontrarlos y rápido. Puto lag. Oh no el lag existe, mátenme. Por dios por dios por dios por dios por dios por dios por dios por dios por dios por dios por dios. Me iré en mi auto super molón 100% real no fake un link mega y media fire Yo no lo descargo porque ya lo tengo xd xd de, xd de, xd Maldito drag wow. Voy más rápido que la leche, El control quiero vomitar. Bueno, ya estoy llegando, sí. ¿Por dónde era? Así. Bueno, ya he llegado, sí, y luego de sangre y sudor. Hola, tiene cereales lo cuento. Sí, por ahí debe haber. Ok, buscaré. ¿Qué haces? Em hmm, nada nada. Ahí están sí. Espera. Eso no es. Mierda. No hay ni verga aquí. Te para que me den más dinero por ingresos XD. Esto no es YouTube y valiste mierda. You lost the Plan plan en toda la cara. Me llevo el dinero porque nadie le va a dar importancia a XD. Bueno, me voy a Dios gracias por el dinero XD. A otra tienda. Media hora después. Soy un crack manejando X de X de X de X de me chocas tú? Música, por favor. ¿Qué okay, ya? Oye tengo ¿Qué haces? Perdóname, pero tengo que comer mis cereales. Maldición me los olvide en el auto. Estuvieron muy ricos, oye espera. El tío gilipollas cierto oro. Revive, I ain't back down. y FJ salvo al tío Gilipollas, uh, hola amantes de la diversión. Sí, soy Agus y este video tiene copyright, así que no lo pueden copiar XD y les mostraré cómo hice el mapa. Me descargué John Mod que es para hacer tus propios mapas, y bueno, también lo kendo XD, obviamente bueno, así lo hice, miren. Bye. Bueno, miren, están aquí el jugador y el tío gilipollas XD. El tío gilipollas es un actor, así que se queda ahí quieto. Bueno, luego le doy a jugar XD. Luego es ahora XD. Aquí empieza todo o oh, xd es como vivir el mismo día una y otra y otra y otra vez xd. Si quiero lo mato como hice recién xd. También tengo el cam juntes como cam jack. Se activa con alt más c por eso siempre me agacho. Ven. 10 ok, no soy la polla con cebolla atado a una olla xd. Aquí hay un checkpoint para que aparezcan los coches. Vean. Para sacar todo lo que sería el mapa y el inventario pongo esto en no. Está bueno XD. Espero que les haya gustado. Denle a like, comenten y suscríbanse que seguiré subiendo esto. Adiós otro por favor. Bueno, pero no me pegues.